Bueno, los saludo con mucho gusto. Soy David Peña y hoy me da un gran, gran, gran placer saludar a la doctora Juana Inés Navarrete, que es una muy importante personalidad en el universo de los padecimientos raros, de las enfermedades raras. Ella tiene una muy importante participación en todo México en lo que tiene que ver con con estos enfermos que cruzan sus vidas con las enfermedades raras. Ella es eh, eh, una autoridad en el tema de la genética de estos padecimientos. Es la jefa del servicio eh, eh, de genética en el hospital de Pemex, en el hospital de alta especialidad del, de Pemex, allá en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, te agradecemos mucho, Juanita que nos puedas acompañar. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes, yo estoy encantada eh, de estar con ustedes y bueno, no, no soy, pero tal soy una persona tan solo muy interesada. Como Muchas si gracias. Muchísimas gracias. Fíjate que en las eh, últimas semanas, en las últimas por lo menos seis semanas, casi dos meses ya, me he dado la tarea de preguntar a los profesionales de la salud que tienen que ver con enfermedades raras ¿Quiénes son los hombres y las mujeres que de verdad tienen un conocimiento amplio de estos asuntos en México? Te quiero comentar que hice una encuesta con 92 médicos y tú fuiste una de las cuatro personas que más mencionaron. Una de las cuatro personas que más mencionaron. Es decir, hubo muchos nombres, pero algunos estuvieron muy mencionados. Tú eres uno de los cuatro nombres que más mencionaron. A ti y a mí nos unen caminos muy interesantes. Uno, trabajamos por la misma causa. claro. Sí los pacientes que, que viven con una enfermedad rara. Dos, somos apasionados en nuestro trabajo y lo entendemos como una tarea que hay que resolver para que México tenga una mejor oportunidad, sobre todo los enfermos mexicanos. Y tres, nos unen lazos familiares y eso es muy interesante, sobre todo porque yo no sabía de ello y me enteré hasta hace algunos años y me dio mucho gusto. Primero porque en ocasión de haber coincidido contigo la primera vez, te entendí como una persona no solamente muy dedicada, no solamente muy preocupada por resolver estos temas, sino también con un gran, con un gran ámbito en el que la calidad humana sobresalía por otras cosas. Muchas gracias, Juanita. Muchísimas gracias por todo eso. Ay, pues. Pues a ti yo tuve el gusto de coincidir contigo y el gusto también de conocerte como siempre ayudando. Así fue como te conocí. Yo también me enteré hasta después de que éramos parientes y todavía me dio más gusto. Pero gracias a ti fue que se abrió allí en Pemex la oportunidad de que pudiéramos empezar a tratar Enfermedades lisosomales con tu entusiasmo, con tus ganas, en fin, que tú fuiste, moviste hilos y todo para hablar sobre ello y gracias a eso pudimos nosotros abrir la, la, la, este, la clínica de enfermedades eh, lisosomales ahí en el hospital. Y sobre, siempre te voy a recordar, ¿no? Con muchísimo cariño por eso. Yo, yo también. Después tu labor, todo tu labor, después, obviamente. Yo también siempre guardo de aquel momento un gran recuerdo, un gran recuerdo. Muchos te conocen porque eres una persona que es una referencia obligada cuando se habla de los servicios de salud en Pemex, eres la encargada, eres la jefa de estos servicios especializados para los pacientes con enfermedades de este tipo. Pero aparte, eres una mujer especialista en genética médica, en errores innatos del metabolismo, en enfermedades lisosomales, en tamizaje neonatal. Vaya, Tú construiste un centro de gravedad poderoso para que en el instituto en el que estás, en Pemex, se pusiera por primera vez en toda Latinoamérica un sistema de tamizaje ampliado de la categoría que ustedes lo tienen. Cuéntanos. Bueno, un poquito fue como la verdad... Por serendipia. a mí siempre me han gustado mucho todo lo de las enfermedades raras, las las enfermedades lisosomales. Pero en el 2005 yo siempre había venido pugnando porque se hiciera un tamiz eh, desde hace mucho que se hace un tamiz pequeño, pero se hace un tamiz en Pemex y en el 2005 tuve la oportunidad de que vinieron un grupo tanto de pediatras como de a ofrecernos un tamiz más ampliado. Y eh, que gracias, que tuviera la oportunidad de que, se me, que me escucharan las autoridades de Pemex, y que lo pudiéramos instituir. Uno de 69 enfermedades en el 2005 y además muy bien organizado, en el que tamizábamos a todos los niños que nacían en Pemex. Y después en el 2012 se agregaron siete enfermedades más, seis enfermedades de depósito lisosomal y uno que era un Inmunodeficiencia combinada severa, que los niños nacen sin defensas y muchas veces entonces la vacuna puede ser contraproducente porque no, como no tiene nada de defensas, se extiende, puede ser una tuberculosis, en fin, es rara, pero sí es muy importante que se detecte y bueno, y tuvimos la oportunidad de empezar a detectar enfermedades de depósito lisosomal al nacimiento, y poder tratar muy oportunamente a los niños. Entonces, pues yo estoy muy contenta, pero sí agradezco mucho a toda la gente que me ha ayudado y a las autoridades de Pemex, que ellos siempre han sido muy sensibles para ayudarme, para apoyarme, para que este también se lleve a cabo y para que después, una vez que se detecten, los niños puedan ser tratados y podamos seguirlos durante, bueno, pues, casi toda su vida, ¿no? Porque nos vamos siguiendo en la infancia, los pediatras todas, también el grupo de pediatras súper interesados, todos todos ayudan, todos colaboran ellos, otros, o sea, no soy solo yo es todo el grupo, todo el grupo que trabaja ahí en Pemex, ¿no? Y obviamente los doctores que están conmigo, el doctor Cervantes que siempre me ha ayudado, que entró desde muy jovencito, que sigue siendo muy joven, pero pues todavía estaba más chiquito y que él se tomó también como con mucho entusiasmo toda esta batuta. Entonces, la, yo es mi agradecimiento a todos, te digo a, a, mi agradecimiento también a ti, porque gracias a ti fue que pude empezar a tratar mis pacientes con Y El agradecimiento a toda la gente que siempre me ha apoyado y me sigue apoyando, las autoridades de PEMES, para que podamos llevar a cabo este tamiz y poder seguir a los niños y poderlos tratar oportunamente. Entonces, realmente no soy yo, solita, es todo el equipo y todos trabajamos como muy contentos y muy a gusto de poder ayudar así a nuestros niños. Pues a mí me da mucho gusto porque 2005, como tú lo señalaste, marcó el inicio de este trabajo tan interesante. Uno, uno, que es fundamental para México, fuiste pionera en América Latina de esto y la verdad que eso habla muy bien del trabajo, no solo este, sino el que ya traías detrás, el, el que ya tenías como una evolución académica y profesional que era importante. Tú has tenido la oportunidad, y lo digo abiertamente, de estudiar con gente que ahora mismo es muy famosa, el doctor Antonio Velázquez, el doctor Vesnik, has estado con gente que marcó un antes y después en estos temas. Fíjate que yo tuve oportunidad hace muchos años de hablar con la hija de Robert Guthrie, que fue el doctor que empezó con el tamizaje, con esto de sí. la felicitonuria, su papá ya había muerto, yo me entrevisté con ella como por el 2000, su, su papá ya había muerto, no, no sé cuándo murió, pero el doctor Robert ya había muerto y me dijo, yo deseo que para México las cosas vayan bien, porque es un país al que mi papá apreciaba, conoció a algunos profesionales, al doctor, eh, a, a, al doctor mexicano que, que trabajó en esto, el doctor Velázquez, y a otros como él que estuvieron impulsando estos temas, y, y, y el que tú sigas en este camino que abre puertas nuevas para la certeza y seguridad de los pacientes, es muy importante, Juanita, porque la verdad, en México, mucho se dice que se va a hacer, pero poco se lleva a aterrizaje. Y tú has logrado en Pemex crear un centro verdaderamente dedicado a la atención con oportunidad correcta para los pacientes porque les haces un tamizaje a las 72 horas de nacidos ya sabes que tienen y eso es importantísimo, importantísimo yo no tengo ninguna duda de que el trabajo tienes razón, es un trabajo de grupo tú perteneces a un grupo que tú diriges, pero también me queda claro que tú heredaste tú heredaste pasión y entrega hay una nota que leí de ti hace algún tiempo decías que aunque tú naciste en Estados Unidos, tu mami te llevó a registrar a la embajada mexicana. Así es. La, la tía Ifigenia te llevó a la embajada mexicana y ella siempre, junto con tu papá, a, a Alfredo Navarrete, ¿verdad? Así es. Sí. Alfredo Navarrete Romero. Así es. Eh, junto con tu papá, eh, eran, eh, como yo, chauvinistas, muy mexicanos, muy, muy mexicanos, sí, muy de México. Y ella, recuerdo también en algo que tú misma dijiste o escribiste, ella te pidió que ojalá pudieras estudiar algo que ayudara a México. Y eso has hecho. Así es. Mi mamá me, me decía, mi mamá es una también una apasionada de, de, de nuestro país, siempre ha querido ayudarlo, siempre ha querido es, siempre ha sido una agente de pensamientos de izquierda en el sentido que el, el pueblo de México quiere mucho a México y ella nos inculcó ese amor a México. ¿no? Entonces ella sí. siempre me decía, tú debes de estar agradecida de que tuviste la oportunidad de estudiar en este país, de que tuviste la oportunidad de, de, de estudiar algo. Entonces, debes de ayudar a la gente porque tú tuviste esa oportunidad y así puedes servir mejor a tu país a través de ayudando trabajando por por lo por la gente con lo que estudiaste y sí. pues sí como yo, yo creo que ese mensaje me quedó muy y la verdad es que sí estoy muy contenta y sí y yo quiero muchísimo a mi país que es méxico que es donde yo me eduqué de donde yo soy veo mucha gente que me dice no pues eres americana no que le digo no bueno soy americana del continente le digo pero soy le digo es como si unos gatitos una gata va y se mete a un horno y tiene sus gatitos, ¿qué le van a salir? Gatitos o bolillos, porque nacieron en... Yo soy mexicana. Mis hijos son mexicanos. Es cierto, es cierto. Sí. Bueno, ahora lo mencionamos de manera superficial, pero, pero tu mami, Ifigenia Martínez Hernández, es una destacadísima mexicana que desde hace muchos años está trabajando a favor de México. Ella ella fue, eh, nunca, nunca hablamos de tu mami cuando conversamos, pero ella fue la primera eh, mujer con maestría y doctorado, ma maestría en Harvard, por cierto, en, en la Universidad de Harvard, y luego obtuvo el doctorado en Economía. Es una mujer muy preparada, muy preparada. El tío también era, un, bueno, allá estaban los dos, e e era muy preparado, muy preparado, y bueno, cuando, cuando observas que tu madre ha sido, entre otras cosas, eh, doctorada y eh, obtuvo maestría por Harvard, que ha sido eh, una mujer que, que trabajó para la construcción de la Cepal, que, que trabajó eh, fuerte para la construcción del PRD, que trabajó fuerte para eh, la incorporación en Morena. Es decir, tú heredaste pasión por los dos lados y el amor a México que yo te lo agradezco enormemente porque yo siempre digo que este país siempre será más grande que cualquiera de los que habitamos en él. Es un super país con super gente, con, con todo lo bueno para, para llegar a ser en algún, punto, en algún punto tan justo y tan equitativo para todos, que sea un ejemplo mundial. Eso, eso es maravilloso. Regresando, regresando a ti misma, tú eres una persona que trabajó por mucho tiempo en el hospital de la mujer ¿es correcto? así es, trabajé ocho años en el hospital de la mujer y, y también recuerdo que algún día tú misma me dijiste y yo no me quería salir de ahí David la verdad no me quería salir de ahí porque yo estaba muy a gusto ahí pero sí. bueno surgió lo de Pemex y, y, y, y lo consideré y bueno estoy en Pemex y he hecho mi trabajo en Pemex pero ¿cómo te fue durante ocho o diez años que estuviste en el hospital de la mujer? Súper bien. Te voy a confesar, David, que cuando terminé de mi especialidad, yo dije, ay, yo quiero descansar un poquito y quiero quedarme un poquito con mi niña y quiero saber lo que es estar en la casa y ser como mamá de casa y dedicarme a mi niña chiquita que estaba muy pequeñita. Pero sí. mi mamá me dijo, hija, ¿cuánto se ha gastado de recursos en el país en que estudiaste una carrera? Y luego estudiaste una especialidad y punto cero cero de la población tiene derecho a eso. Entonces, es un desperdicio que te quedes en tu casa ya terminaste, vete a trabajar y ve a practicar lo que aprendiste. Entonces, sí. yo, le, yo dije que sí, pero no hice caso, la verdad. Entonces, este, al día siguiente yo ya tenía una entrevista de trabajo que mi mamá me consiguió. Entonces, entré al hospital de la mujer, mucho por mi mamá, que fue la que me consiguió el trabajo, pero ya entrando, pues fui muy feliz. Y ahí en el Hospital de la Mujer me puse a trabajar con los niños que nacían con malformaciones, Tuve también la fortuna y la oportunidad de entrar un grupo, que era el grupo de estudios para el nacimiento, que eran puros doctores mucho, mayor que, mucho mayores que yo, que habían sido muchos mis maestros, de gineco para evitar los defectos al nacimiento, de pediatras, neonatólogos, y pues yo les decía, y, y, al, y de los grandes genetistas, y yo les decía, pero si yo soy muy chica, apenas acabo de salir. Pero ellos me invitaron a estar en el grupo, y, y era un grupo de difusión, me gustó mucho. Y trabajábamos en conjunto también con el Hospital de la Mujer, donde aprendí mucho. Y también yo nunca he estado sola. ¿eh? Sola no se está. Confieso que si yo he trabajado, nunca lo hago sola. Siempre lo hago con la ayuda de, de mucha gente igual entusiasta. Entonces estaba la jefa de pediatría, que era un encanto y un amor, que sigue siendo mi amiga, la doctora Lucila Rangel. La jefa de patología, que era una mujer muy estudiosa, la doctora Tristán que trabajábamos juntas para poder este, dar un diagnóstico, un asesoramiento genético. La doctora lucille estaba siempre pendiente de todos los niños que nacían este, y poderlo seguir. Entonces, la verdad es que siempre he sido muy afortunada de trabajar con gente que es muy entusiasta. Nunca lo he hecho yo sola, la verdad. Además, tengo la impresión de que, no, no es una impresión, es absolutamente cierto, que tú tuviste... Y has tenido todavía y sigues teniendo la oportunidad de convivir con gente que ha sido muy destacada en los temas de atención a la salud en México. Eh, tú conoces a, a los importantes de México como los importantes de México conocen a una de las importantes de México, que eres tú. Eh, nombres como Luis Carvajal, Joaquín Farga, to, todas esas personas, tú las conoces. Has convivido con ellos y aparte tienes una coincidencia en el asunto del de trato a este tipo de enfermedades. Yo he hablado en repetidas ocasiones con algunos médicos que te conocen y una de las cosas que destacan, por supuesto siempre tu trabajo profesional es lo primero, pero una de las cosas que destacan cuando me hablan de ti es es muy simpática me dicen es muy simpática es una mujer muy chispeante de hecho uno de ellos mencionó ese adjetivo es chispeante este tú le estás hablando de algo y, y, y crees que a lo mejor no le está interesando y de repente te dice sí porque yo esto y yo lo otro y yo aquello y entonces a mí me queda claro que esa generación con la que tú has podido convivir es una por supuesto importante pero también es una que coincide contigo en este amor por lo que hacen. Y no quiero decir que los doctores o los médicos actuales no tengan amor por lo que hacen, pero supongo que estarás de acuerdo conmigo que el pasado, la época pasada, era una época muy especialmente romántica para el tratamiento de las enfermedades. Uno veía al médico como alguien muy especial, a, a la doctora o al doctor como alguien muy especial, tan importantes como... Eh, eh, el sacerdote de alguna población tan importantes como el político en boga, etcétera. Y de repente, hoy, con la multiplicidad de las nuevas tecnologías y las fórmulas de comunicación de los jóvenes ahora, pues eh, normalmente tú los entiendes como como una generación que va pasando muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido y que en algún punto tendrá que estacionarse y empezar a validar todo lo que está estudiando, haciendo, logrando, etcétera. Pero tiene que tener por alguna forma, de algún modo, una vinculación con los las y los vacas sagradas de antes. La gente que tú eres eh, una parte eres vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana, en unos meses vas a ser la presidenta. Así es. Eh, te, te voy a comentar que la otra vez que tuve una charla con Santiago March, le dije: Mira, para lo que estás haciendo, no le pienses. Habla con los que saben mucho e integra a las nuevas generaciones. Y los que saben mucho, ahí están. Son, los que saben mucho, ahí están. Y, y, y hay una en Pemex, hay una en el INP, hay una, etc. Le empecé a decir lo que yo creo. Eh, me dijo: Sí, sí. De hecho, no sé si es cierto, pero otras me dijo, oye, ya hablé con la doctora Navarrete. Y le dije, pues eso es lo que tienes que hacer: hablar con la doctora Navarrete, hablar con Luis Carvajal, hablar con etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, para que tengas una oportunidad de vincular. Mira, se lo dije porque en España, sobre todo en España eh, y en eh, Argentina y Francia, a la hora que están trabajando en su registro de enfermedades raras, convocan a los que saben, pero a los que saben de verdad, a los que tienen años trabajando en estos temas. Porque seguro te has percatado que ahora todo mundo es experto. Ahora todos saben. Ahora todos son este, los iniciadores de esto. Ahora todos son los que empezaron el, el, el esfuerzo. Ahora todos son. Este, incluidos algunos novatones, algunos legisladores. Ahora todos saben de todo. Son, son, son, están como con el COVID. Todos saben. Bueno, los que tenemos muchos años en esto sabemos quién sabe. Los que tenemos muchos años en esto sabemos quién ha empeñado parte de su vida a estos esfuerzos. Los que tenemos muchos años en esto, nos hemos dado cuenta perfectamente quién trabaja y quién es a quien le gusta salir en las fotos. Eso lo tenemos bien claro. Por favor, platícame. Tú, como mencionaste, un día en el 2005, trataste de manera personal a tu primer paciente. A partir de entonces, las enfermedades lisosomales han sido parte del catálogo de atención que tiene la institución en la que tú trabajas. Así es. He escuchado, y puedo corroborarlo yo personalmente, que de la mejor atención que se brinda en México a enfermos lisosomales, se brinda en Pemex. ¿Cómo le haces, Juanita? Mira, uno, yo creo que es, me gusta mucho. Dos, yo a los pacientes no los veo como pacientes, los veo como personas y luego como que me gusta tanto y me interesa tanto que son un poco como mis amigos, entonces yo les platico cómo se sienten, qué es, eh, doctora, me hablan ellos que no ha llegado a la medicina, que están ellos también pendientes, en, o sea, siento que somos como una familia, eso somos, una familia, y creo que por eso entonces trabajamos mejor. Yo estoy pendiente también de que les lleguen los medicamentos, también hay, este, pues pues las autoridades también me ayudan, los médicos encargados de cada paciente en los diferentes hospitales y clínicas que tiene Pemex también son muy entusiastas y también ellos pues como que les gusta mucho que vaya, cuando yo voy, les encargo un paciente, le digo, mira es como un hijo y yo te voy a dar estos hijos míos como si tú fueras el, les cuento, te los voy a encargar. Y entonces ellos también este, se meten, se procuran, les hablo por teléfono, me dicen la medicina. O sea, yo siento que no soy sola, es toda una red. Que vamos tanto a los pacientes como así como una telaraña de los pacientes y los médicos, todos. Te digo, no soy yo, somos todos. Y por eso yo creo que funciona. Pero, pero lo, lo cierto es que los pacientes con los que yo he platicado que están en Pemex me refieren que el servicio, ya tú lo estás señalando, es un servicio cálido y es un servicio profesional que lo que más aporta a la certeza y confianza de ellos y seguridad es que están los medicamentos a su disposición, las terapias, están los especialistas a su disposición. Y algo que me mencionaron que es muy interesante es que Pemex en verdad se ocupa de dar seguimiento a los pacientes. O sea, Así no es. nada más llegan y les dan la infusión y cada 15 días les dan la infusión y listo, váyate ya. No, ustedes tienen un paquete correcto de seguimiento para que cada uno de tus pacientes tenga una verdadera oportunidad de tener información de cómo va su asunto, ¿es correcto? Así es, seguimos las guías nacionales, pero también otra vez, volviendo a mi maestro, cuando yo tuve la oportunidad de estar con el doctor Desnick, él él como era muy entusiasta, era el, como el creador de la terapia de los procesos, por ejemplo, para Fabri, entonces él, los domingos, que infundía los, él infundía a los pacientes con la enfermedad, y entonces hacía como una barbacoa, en donde todos se conocían, y entonces los domingos, me decía, este domingo no hagas compromiso, porque vamos con los pacientes y los y entonces ya nos infundían, platicaba, llegábamos y después comíamos todos juntos, era una bonita familia, y entonces yo creo que de ahí aprendí, Aquí igual, ¿no? La primera vez que se infunde un paciente en Pemex, yo voy, yo platico, yo les enseño a las enfermeras, yo se las encargo al, al paciente, yo me quedo ahí todo el día hasta que termina la infusión, y ya después ya van, y pego cada tres o seis meses, cada seis meses van conmigo, pasan con todo el equipo multidisciplinario, con el, el nefrólogo, el cardiólogo, yo les platico cómo están, cómo se sienten, cómo ha pasado con la infusión, no han faltado, no han tenido reacciones, en fin. Como que es, lo que te digo otra vez, una gran familia. Y eso es lo importante. Pero lo aprendí, la verdad que lo vi, me gustó mucho. ¿Cómo fue tu encuentro por primera vez con el doctor Reddick? Pues es que yo era, yo todavía no era genetista. Yo estaba haciendo mi servicio social en genética, que me gustaba mucho, en rupturas cromosóficas, y entonces el doctor... El que mi maestro, que siempre me quiso mucho y me ayudó, yo también le quise, y lo admiré muchísimo, me dijo, ¿por qué no vas por, tú que hablas inglés por este doctor que va a venir a darnos una plática de qué son las enfermedades de depósito de lisosomal? Yo le puse carita de Juan, pero no me atrevía a decirle que yo no sabía qué era eso, porque me iban a regañar por burra. Pero entonces, este dije, bueno, pues quién sabe qué será. Yo me acuerdo de los lisosomas. Entonces fui por el doctor y yo esperaba pues un doctor formal, así, este, y de repente estaba buscándolo y llega y alguien me pica las costillas y volteo y era un hippie, un hippie, no con las barbas y así, y, y así con las, la blusa toda y floreada. Y me dice, hola, y entonces me quedé así, me dijo, ¿tú eres la chica de Rubén? Le dije, no, no, yo soy la alumna del doctor Lisker. Entonces, dijo, ah, bueno, pues yo soy el doctor Desnick. Entonces, ese fue mi primer encuentro. Y después de una plática preciosa de las enfermedades de depósito lisosomal, de cómo él estaba buscando que hubiera un tratamiento, de por qué se acumula las, las, la, el sustrato, de que si existiera la enzima, esto no existiría porque está montado. O sea, una plática preciosísima. Y yo me acuerdo que al final me dijo, yo estoy buscando una terapia, todavía no la encuentro, porque estoy hablando del año, cuando eso pasó, te estoy hablando del año de 1974, cuando ya estaba haciendo apenas mi servicio social. Entonces, sí. eso, todavía no la encuentro, pero yo espero, en esas estoy. Y yo me quedé así como que era un sueño, como que era un científico loco y como que quién sabe si eso pasara. Y así fue la primera vez que tuve la oportunidad de, de verlo. Después pasaron muchos años y en el siguiente, luego al siguiente año fue el Congreso Internacional de Genética y fue en México y él trajo como sus trabajos pioneros que había en ratón de enfermedades de depósito lisosomal, específicamente había creado una mutación para Fabri de un ratón que no tuviera la enzima. Y pues ya nada más, pero era a nivel de modelo animal. Luego dejé de verlo mucho tiempo y lo, lo volví a contar en 1980 en el otro congreso internacional que fue en Israel, y me dijo, oye, yo ya estoy formando un centro de enfermedades de depósito somal ya estoy en Nueva York, ya no estoy en Minnesota, si te quieres venir a estudiar el, el día que quieras. Yo dije, ay, no, pues van a de ser enfermedades muy complicadas, que soy honesta. Y dije, no, no, no, no, no, eso no es para mí, es algo muy difícil. Y entonces ya me vine, me, me, me seguí yo, y iba a entrar, estaba terminando mi especialidad, y a entrar al Hospital de la Mujer, como te dije, tuve la oportunidad, y entonces mi mamá se fue a Nueva York, porque la nombraron embajadora de México, la embajadora alterna en la ONU, y entonces me dieron ganas de ir con ella, yo, y entonces me dijo mi mamá, pero de vaga aquí no, a mí ya sabes que no me gustan las mujeres, la gente vaga, ya se estudia, si vas a hacer algo de utilidad, quédate, si no te vas. Y entonces yo fui, le escribí al doctor Desnick, que estaba en Montesina y en Nueva York, muy cerca de donde estaba la ONU también, digo relativamente, y donde tenía el departamento de mi mamá, entonces allí me quedé, y así fue como tuve la oportunidad de estudiar con él un año y de enamorarme de las enfermedades de depósito. Qué interesante, porque uno no se prepara en la vida para, uno, ese tipo de encuentros, dos, para ese tipo de oportunidades que en el futuro se te van a dar, y tres, gracias a eso, los servicios de salud de Pemex tienen la atención no solo para los enfermos con depósito lisosomal o con problemas de depósito lisosomal, sino para algunos otros a quienes la institución atiende correctamente. Esto que digo, lo hablo con toda certeza, la institución, los servicios de salud de Pemex, sí se destacan por encima de otros en la atención personalizada con los pacientes. Eso es cierto, absolutamente cierto. Evidentemente, evidentemente, Ustedes no tienen el volumen de pacientes que tiene el IMSS, por supuesto, pero tampoco tienen el volumen de médicos que tiene el IMSS, que debería de ser algo, digamos, equitativo. Hace rato le decía a mi mujer, a Celita, los pacientes merecen tener un tránsito digno por las instituciones de salud, porque son muy importantes los pacientes. Y a veces, a veces las instituciones de salud no los tratan como importantes, sino como un número de derecho a biencia y listo. Y no se trata de eso. He tenido Bien. problemas, discusiones largas con directores de IMSS, de liste eh, con directores que no entienden lo sensible que debe ser el trato para estos pacientes. Bien. En fin, es, es algo muy importante. En estos últimos años, este asunto de los enfermos con padecimientos raros, ha generado una especie de ola de atención a través de los medios. Sobre todo en los últimos tres años, las enfermedades de este tipo, los pacientes con enfermedades raras, están en el radar de las agencias de comunicación. Lo digo porque hace años... Nadie te preguntaba por ellos y de hace unos cuatro para acá es muy insistente, no solo en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, sino en algunos días mundiales. Por ejemplo, el día 15 viene el de la mucopolisacaridosis y en México hay muchos pacientes con mucopolisacaridosis y, y hay muchos que ni siquiera están diagnosticados también. Bueno, yo te iba a preguntar, seguramente a ti con el paso del tiempo se te ha acumulado este... Trabajo que tienes que agendar para ir a dar pláticas acá y pláticas allá y pláticas por acá y prepararte por allá y etcétera, etcétera, de las enfermedades de este tipo. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, así es. Y, y a mí me da mucho gusto que cada vez se conozca más de estas enfermedades. Porque lo importante es que el médico piense que no el pobre paciente pase una audiencia diagnóstica de hasta 8 o 10 años como era antes para que sea diagnosticado porque el médico no pensaba en las enfermedades. Entonces me sí. da mucho gusto que esta concientización sobre estas enfermedades haya aumentado y que cada día esté mejor porque entre más pronto se diagnostique, mejor oportunidad de vida, entre más pronto se trate, mejor le va a ir al paciente. Sí, Entonces. Seguro. Yo, eh, yo estoy muy contenta con que estas enfermedades llamadas raras, no, porque son raras porque no, no, pues no pensaban antes en ella, porque se creía que era poco frecuente, pero cada vez estamos viendo que no, que no son tan poco frecuentes. Entonces lo importante es pensar en ellas y diagnosticarlas. Hay una condición actual que se ha llevado a un debate interesante, interesante y me parece que innecesario les dicen enfermedades raras, de baja prevalencia, de baja frecuencia, de ba etcétera. En el 2012, nosotros, el proyecto Pide un Deseo y la Federación, modificamos el, modificamos la Ley General de Salud en sus artículos 224 y 224 bis, los agregamos como enfermedades raras, gastos catastróficos, etcétera, etcétera. Y la otra vez que tenía yo una discusión con el secretario del Consejo de Seguridad General, le dije, no, no, no, en México la nomenclatura es enfermedades raras. No es de baja prevalencia ni de baja frecuencia. Ni de... Eso, eso lo podemos decir acá en Petit Comité y los cuates. Pero para las agendas de salud pública se categorizan como enfermedades raras. Eh, la otra vez platicaba con Luis Carvajal. le decía: Luis, te pido por favor que te dirijas a ellas como enfermedades raras, porque yo sé que a ti no te gusta mucho el término y, y hay muchos mexicanos a los que no les gusta, pero la agenda de intención que pusimos en el gobierno federal para la modificación a la ley general de salud, dice enfermedades raras, enfermedades raras. Entonces, si no les decimos así, se va a contaminar todo el tema. Y dale a los abogados un pretexto para que digan, no, pues no, ahí no son enfermedades raras, son de baja prevalencia y eso es otra cosa. También hicimos una carpeta de intención, dos carpetas de intención para la ONU, para este sistema de salud universal, que dice enfermedades raras. He tenido acres discusiones con los argentinos, con los colombianos, con los chilenos, porque todos lo dicen como quieran. Y le digo, tu país las tiene categorizadas como raras. En fin, tú que has estado en este ajo ya durante largo tiempo, has observado que aparecen nuevos movimientos que buscan consolidar trabajos a favor de las enfermedades raras, organizaciones nuevas, asociaciones que se van integrando a, a todo este tema. Así como las instituciones de salud tienen la necesidad de coordinarse para atender a sus enfermos, las asociaciones de pacientes necesitan lo mismo. Lo importante de todo este tema es que los que nos dedicamos a las eh, tareas de apoyar a los pacientes lo debemos hacer con toda pasión. Eh, la pregunta que te voy a hacer es en ese sentido de la pasión. A veces me ha tocado que alguien escuché que dijo, ya logramos hacer esto y lo otro y aquello, y cuando los tengo frente a mí, le digo, te escuché que la otra vez dijiste que ya habías logrado esto y esto y esto. Yo nunca te vi en las discusiones que tuve para lograr eso. ¿A qué te refieres cuando dices ya logramos? No, bueno, es que yo digo que México ya logró, Ah, sí, pero refírete con nombre y apellido a quien lo logra. No te, no te refieras a ya lo logramos. Es como, es que ya logramos el tamizaje neonatal ampliado. ¿Quién? Pemex. La doctora Navarrete. ¿Quién más? No, es que por, sí, algunos ya lo lograron. No, lo, doctor, lo logró Pemex y la doctora Juanita Navarrete. ¿Quién más? ¿Te ha sucedido que algunos trabajos que han sido muy, muy esforzados de tu parte, ¿los ha querido tomar como propios otro? Fíjate que, que, que a lo mejor, no no lo creo, de repente como que alguien dice, pero no, no yo no lo veo, la, no lo, la verdad es que no. Sí, cuando dicen alguien nosotros, el tamiz, pues yo sé que hay mucha gente que está las, por ejemplo, en el ISTE, que me da muchísimo gusto, los del seguro que también quieren, pero no, no, no, no, y fíjate que no, no, más bien dicen nosotros quisiéramos un tamiz como el de Pemex, yo les digo lo que yo pueda apoyarlos, sé que yo lo que los pueda ayudar, en fin, yo creo que no, yo creo que más bien casi siempre, siempre trabajamos como en en grupo, en redes, en, en ayudándonos todos, como en clúster, ¿no? ¿Te, te lo comentaba porque... Es una característica de nuestra especie. Bueno. Nuestra especie hemos avanzado. Imagínate nosotros que somos un... El Homo sapiens que somos, en comparación los animales tan desprotegidos. No tenemos dientes filudosos para rasgar la carne... No tenemos la gran ventaja de correr en cuatro patas como las gacelas. Tenemos dos patas nada más y ahí andamos. Entonces, hemos avanzado porque trabajamos en grupo. no Entonces, se unieron para cazar, todos corren tras el mamut, uno lanza y todo, y a uno le quita la piel. Entonces, el, el chiste siempre es trabajar en grupo. En grupo vamos a avanzar siempre. En la comunidad siempre vamos a estar mucho mejor. Que tú solito no vas a poder nunca hacer todo lo que puede hacer un grupo. Esto es lo que yo creo. Yo he escuchado en esta charla que estamos teniendo en cuatro ocasiones que dices, no, no, no, no soy solo yo. Somos un grupo que hacemos que esto suceda. Y eso me da mucho gusto. Esta pregunta que te acabo de hacer tiene que ver con alguien que me hizo un comentario que, por supuesto, me hizo enojar, que tenía que ver con el trabajo para, para alcanzar logros en el asunto específico del tamizaje neonatal. Yo conozco a quien está haciendo el trabajo, conozco a las personas que tienen una, una estructura de trabajo y de esfuerzos consolidada. Tú, tú en tu institución, Jacqueline, en su trabajo en Mujer Médico, claro. Eh, algunas personas en el ISTE, que la doctora del ISTE que se encarga del de asunto del tamizaje yo conozco a las personas eh, en el IMSS hay también dos personas que están haciendo un trabajo que me parece correcto y por eso cuando alguien me hace un comentario silvestre de estos que meten hebra para sacar hilo no sé cómo dicen eso me, siempre los pongo en su lugar porque le digo ¿de quién estás hablando? ¿de Juanita Navarrete? ¿de Jacqueline Tobar? de la doctora, de, ¿de quién estás hablando? No, bueno, es que yo te hablo de que allá en, el, en Occidente, no, en Occidente, no, cabrón, lo están haciendo por acá. Y ya después, lo que se construya de manera robusta en el tiempo va a estar en todo el país, pero por lo pronto señala a quienes deba señalar al pan pan, al vino vino, porque de otra manera se contamina la información y de repente aparece alguien que no hizo nada como el que logró el evento y no es así. En fin, tienes tu razón cuando dices que lo que no se trabaja en grupo o en equipo difícilmente te lleva a un resultado el correcto, el que quieres. O no te lleva o te tardas mucho en que te llegue ese resultado. Claro, porque, por ejemplo, yo que tuve la fortuna de encontrarte, a lo mejor sí hubiera logrado lo de los lisosomales, pero yo no tenía como ese, ese ímpetu, ese drive que tenías tú para que Tú fue el que fuiste, hablaste, moviste, y de repente como que por orden presidencial fu A ver, que se, ¿cómo que no? Que se empiecen a tratar los litosomales. Entonces, siempre, siempre, lo que yo otra vez trabajo, en redes, ¿no? A mí me gusta... ¿Tú no viste una película hermosísima que se llamó Avatar? Sí, cómo no. ¡Ay, oh, la me Porque ves cómo trabajaban todos juntos, ves cómo rezaban juntos, ves cómo todos trabajaban para la comunidad. A mí me gustó tanto, y yo tengo tanta esperanza de que mi especie algún día, en vez de andarse peleando y en guerras vivamos así, unidos, trabajando todos, que yo siempre creí, entonces, por ejemplo, yo siento que fue una fortuna y una, una dicha el haberte encontrado, porque a lo mejor yo sí si hubiera logrado con muchos... Este, dificultades, pero hubiera logrado lo que gracias a tu entusiasmo ya, que fuiste a hablar y que te metiste y que yo no lo hubiera hecho porque soy mucho más tímida entonces gracias a ti y a tu esfuerzo yo pude empezar a tratar cosas entonces, yo, lo que te digo siempre hay que tener alianzas sí. y tú solito, o sea que alguien me presentó contigo y tú solito tomaste y viste y fuiste y y yo eso siempre te lo voy a tener agradec muy agradecida, porque así fue como empezó mi clínica de enfermedad de Yo estoy muy contento de haber podido coincidir en aquel momento, porque evidentemente para que, para que tú establecieras contacto conmigo, lo primero que tenías que haber tenido era la intención de hacerlo y la tuviste. Otro que, otra cosa que tenías que tener para poder tener comunicación conmigo era, ¿a dónde localizo este chango? Y la otra, muy importante, es alguien te había informado que a lo mejor yo podía ayudar y tú dijiste, no pierdo nada con preguntarle si puede ayudar o no. O sea, igual, igual no ayuda, pero igual sí ayuda. Mira, Juanita, y tienes toda la razón. O sea, yo hice mi parte, tú hiciste la tuya, el paciente hizo la suya y la institución hizo la suya. Si, sin esas condiciones de círculo virtuoso en el que tú, ellos, el otro y yo hicimos el trabajo, no hubiera pasado nada. Así este es. muchachito al que te refieres, que, que por cierto me decía, eh, algún día cuando me despedí de él, me decía que él quería decirme el sí se puede, porque yo le decía, sí se puede, sí se puede, claro que se puede. Lo recuerdo con mucho cariño y cuando me informaste acerca de su fallecimiento, eh, se me derramaron algunas lágrimas porque pues me acordé de él. Me acordé de la situación dramática en la que estaba hasta antes de ser atendido por ti. Y la verdad que me conmovió su fallecimiento. Como, como, como te debe conmover como ser humano cualquier pérdida de vida en estas condiciones. Entonces, sí. tienes razón, mi querida Juanita, tienes razón. El trabajo en equipo es lo sustancialmente importante para conseguir las cosas. Hablando del trabajo en equipo, en los próximos, en los próximos meses muy pronto ya, como dije hace un momento, tú te vas a convertir en, en la presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana y entiendo que la gente de FUNSALUD y la gente del INMEGEN, porque también les pedí que te llamen, te van a estar solicitando no solo a ti, sino al grupo que está dentro de la Asociación eh, eh, Mexicana de Genética. Eh, tú tienes ya un plan de trabajo eh, que estés pensando poner a disposición de ellos? Sí, bueno, a mí me gustaría mucho eso, la asociación, lo que es, es el, un grupo de gente interesada en la genética, lo que quiero es promover la, la, la genética y, la, y obviamente las enfermedades raras, porque la, la gran mayoría son de origen genético, pero a mí lo que quiero mucho es un trabajo lo, otra vez, te vuelvo a decir la misma, de colaboración. Entonces uh -huh. quiero colaborar no solo nosotros, pero el grupo de genetistas, o el grupo de genetistas no es nada sin el apoyo de varias gentes. Entonces, quiero que también nos ayuden mucho y, y quiero acercarme mucho a todo lo de las asociaciones de pacientes, porque pues, ustedes también tienen muchísima experiencia en todo y, y que trabajemos en colaboración juntos por la mejoría de los pacientes, de la difusión de lo que son las enfermedades, obviamente las instituciones grandes de salud de México, como son, bueno, el Nacional de Medicina Genómica, que es un modelo de, de, de instituto, este, FunSalud, todo lo que sea por promover, mejorar el conocimiento de estas enfermedades con que para un, que tengan una mejor oportunidad los pacientes, tanto de diagnóstico como, como de tratamiento. Y eso pienso hacerlo y promoverlo y unirme con todos los grupos que pueda para que trabajemos en conjunto. está muy bien. El, el asunto de inmegen y el asunto de FunSalud son fundamentales para que las cosas claro. empiecen a ser eh, un mejor escenario para nuestros enfermos. FunSalud, yo, yo tuve algunos roces con FunSalud importantes porque no estaba de acuerdo en lo que decían, no estaba de acuerdo en, en cómo lo decían y tuve la fortuna de establecer una línea de comunicación que ellos extendieron a mí. ¿eh? No, no la extendí yo a ellos, sino ellos me la extendieron a mí. Y en las últimas seis charlas hemos estado muy de acuerdo en algunos temas. Han sido muy respetuosos con el trabajo que hacemos. Nosotros hemos sido consecuentes y respetuosos con lo que están haciendo ellos. Le informé a, a Santiago March y a Jaime. Les dije, bueno, un registro de pacientes... No se hace de la noche a la mañana y, y cuesta mucho trabajo, sobre todo en, en países como México, que tiene información fragmentada de la ciudadanía y de sus enfermos. Hay un solo país en el mundo que tiene un registro sumamente confiable. Un solo país, Italia. Domenica Taruscio hace un trabajo estupendo. Ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos, ni Japón, ni Canadá no tienen un registro correcto. Mucho menos los latinoamericanos. Y si estamos pensando en que ustedes vayan a creer que el registro se va a hacer en dos años, pues evidentemente no, va a tardar una década por lo menos en ir consolidándose algo que sea verdaderamente certero. Creo que va a ser una aportación, como tú señalas, querida prima, muy importante para ellos. Y también, como ya te expresé hace rato, yo les solicité tanto a IMEGEN como a Fonsalud que consulten a los que saben no a los que dicen que saben, que consulten a los que saben, porque una muy importante participación debe de ser aquella que reúna conocimientos reales, que reúna conocimientos certificados, trabajo elaborado y desarrollado en años, en décadas, eso tiene que tener como parte de apoyo fundamental FUNSALUD y el IMEGEN, y eso en una parte tú se los puedes dar, en otra se los puede dar Luis, en otra se los puede dar Arturo, etcétera. Todo tiene que ser conjuntado, tal y como tú dices, para que el equipo haga lo correcto y no nos equivoquemos y no perdamos el tiempo en lo que no debemos perderlo. Yo tengo una, un gran cariño por ti. Eres correspondido. Muchas gracias, prima. No solo porque seas mi familiar, sino porque en cada ocasión que he coincidido contigo, siempre has sido una persona grata, una persona absolutamente transparente y también una persona que es de las pocas que normalmente habla de de coincidencias y de alianzas de trabajo que han sido las correctas y exitosas. He seguido puntualmente muchos de tus encuentros en algunos foros, en algunos congresos, y en cada uno de ellos hay una parte en la que escucho. Y David Peña y la Federación, y pido un deseo, y, y eso te lo agradezco muchísimo, muchísimo, porque, porque habla de de esta alianza que es de cariño y de verdad para hacer el trabajo que hacemos juntos por los enfermos en México. Eso es muy importante, te lo agradezco mucho. Igual yo, Juanita, cuando hablo en algunos foros en donde me preguntan cosas relacionadas con los mexicanos, siempre les digo, bueno, tenemos una institución que es eh, líder en calidad de atención, que es los servicios de salud de Pemex y que son dirigidos en el área específico para enfermedades por Juanita Navarrete. Martínez, que es una profesional increíble. Es, siempre digo eso. Ahora mismo te puedo comentar que he seguido Jacqueline, hay una parte de, del trabajo que hace que está relacionado con la federación porque ella nos auxilia con el trabajo en el gobierno y he visto cómo ha creado contigo una interesante mancuerna de trabajo, no solo respetuosa y cálida, sino muy eficiente y eso les felicito porque es un trabajo que México necesita. Jacqueline es muy empeñosa en sus esfuerzos. Es una joven de estas que puedes estar seguro que como relevo generacional va a ser la correcta. Hay otros como ella que van a ser los correctos para relevar el trabajo que hacemos tú y yo. Porque un día tú y yo tenemos que decir, bueno, ya hasta aquí nos tocó, ya ahora nos toca... A, a lo mejor opinar, pero ya nada no más. Nada más claro. eso vamos a hacer. Prima, ¿qué cosas importantes que no te haya yo preguntado quieres transmitirle a quien va a escuchar y ver esta charla? Bueno, en primer lugar, ya, ya lo dijimos, pero quiero recalcar entre tu gran labor, tu gran interés. Como tú dices, primero fue a la mejor porque te tocaron tus, tus dos niños, pero... Que has puesto tu vida y tu alma y tenemos que reconocer las gentes que estamos en esto de las enfermedades raras a ti como el gran pionero y luchador por estas y que muchas también de las reformas de el, el del hecho de que se conozcan estas enfermedades raras te lo debemos a ti y eso sí es muy importante que quiero recalcar que claro que tú no lo has dicho porque como eres el de la entrevista pero pero yo sí lo quiero recalcar no que tú eres el que realmente has luchado desde hace muchísimos años, porque estas enfermedades que no se conocían, que la gente no tenía conciencia, que el gobierno y las instituciones de salud tampoco, a lo mejor porque eran raras y tenía otras prioridades, y que tú has trabajado durante todo este tiempo porque estas enfermedades se les reconozca, porque se registren, por los que los pacientes no pasen por toda esta audiencia diagnóstica, entonces yo me siento muy afortunado, primo, de poder trabajar juntos, de, tener, de haber tenido el gusto y el honor de conocerte y de estar en este camino. Lo mismo, mismo pienso de ya ti. Ya vendrán otros jóvenes, pero ahorita muy contenta de, de, de todo este tiempo haber podido trabajar a tu lado. Me da mucho gusto y espero seguirlo haciendo hasta que ya, ya como tú dices, que ya sea tiempo de que nos retiramos. Yo pienso exactamente lo mismo de ti, me siento muy orgulloso, muy orgulloso de ti, me siento muy orgulloso de tu trabajo y lo digo en esos términos porque, porque tu trabajo en parte es uno que nos acoge a nosotros porque estás respondiendo a las necesidades más importantes de los enfermos con estos padecimientos. Yo estoy muy orgulloso de tu trabajo, estoy muy orgulloso de ser un familiar tuyo, estoy muy orgulloso de, de que tu mamá y tu papá han sido luchadores sociales incansables tu papá en su tiempo, tu mamá todavía, todavía, y por supuesto, cuando hablemos de, de la familia que te acoge, de, de los Navarrete Martínez, pues hablaremos de gente que hizo un trabajo enorme por México, en la salud, en la política, en la economía, en la lucha social, en, la, en el encuentro de participación política, en todo. Eso, eso, eso es admirable. Por favor, extiéndele a tus hermanos y sobre todo a la tía un abrazo muy cálido, muy cálido de parte de todos nosotros y un reconocimiento a su trayectoria y a su esfuerzo que no para, que no para. Mira, si a ti, tu madre, entre otras cosas, también te hereda la, la vitalidad que tiene, pues tienes cuerda para rato todavía. Entonces, bueno, esperemos que todo sea en beneficio de los que más lo necesitan. Juanita, eh, te voy a hacer unas últimas preguntas. ¿Qué tienen que ver más con el gozo personal? Claro. Juanita, ¿qué no puede faltar en tu escritorio de trabajo? Mm, Híjole, ¿les vas a decir? El agua, porque igual que tú, casi siempre estoy ahorita así me faltó, porque me vine corriendo agua. Y agua. dos, la fotografía de, de, mi, de, mi niña, de mi niña y de mis nietas amadísimas, que me da la alegría y el entusiasmo de seguir adelante de luchar por los pacientes, de hacer bien mi trabajo y de sentirme que soy tan afortunada de estar viva, de poder hacer el trabajo que me gusta y de que Dios me haya dado la oportunidad de estar aquí, luchar por esto y de tener a mi adorada hija y a mis nietas que me hacen tan feliz. Qué bueno. Soy muy feliz de ser abuelita también. Qué bueno. ¿Cuál es tu lugar preferido fuera de México, Juanita? Bueno, Nueva York me jala mucho porque ahí fue donde yo hice mi especialidad. Ayer terminé de enamorarme profundamente de las enfermedades lisosomales. Pero pues ahorita Londres me encanta porque Londres es donde vive mi hija y mis niñas. Y nada más estoy suspirando de a qué horas me voy a ir a verlas y estar con ellas. Entonces, Londres, ahorita es Londres, ¿no? Ok. A lo mejor la pregunta que te voy a hacer ahorita ya está contestada. ¿Cuál es tu deseo que aún no has logrado? Mi deseo que aún no he logrado es, bueno, ahí va ahorita, es eh, que, las, que todos los pacientes con enfermedades lisosomales este, no pasen todas estas, tengan la oportunidad de tratamiento y que el tamiz metabólico ampliado se haga en todo mi país. Ojalá y si se pudiera ser a nivel mundial, pero primero en en mi país, que es mi adorado México. ¿Tienes algún libro que hayas leído más de una ocasión? Sí, muchos, pero sí me dan mucha abono porque soy muy fantasiosa. Entonces, siempre estoy leyendo puros libros como de fantasía. Desde niña soy muy lectora de cuentos. Me encantan los cuentos de hadas, de brujas. Le he leído como tres veces los cuentos de los hermanos Green, Andersen. Entonces, hoy, y, y he leído muchos libros de esos, pues, de, de que hablan de la genética del hombre del futuro. Todos esos, ¿no? El, por ejemplo, Sapiens. Entonces, todos esos me gustan mucho, ¿no? De Ray Bradbury, me encanta. Entonces, sí, sí he leído como tres y cuatro veces todos mis libros que decía mi papá, esta niña está leyendo sus libros de caballería. Entiendo ahora por qué te gustó tanto Avatar. Ay, es hermoso, porque ah. ese es mi mundo ideal, en el sí, que no. todos podamos trabajar por un mundo mejor, que todos seamos hermanos, que en vez de hacer guerra hagamos la paz, entonces que esté, vivamos en armonía con la naturaleza y con nuestros, porque la vida es un milagro. Entonces, el hecho de, de, de estar contentos estar, por estar vivos, y por eso es que lucho tanto por las enfermedades raras, porque yo quisiera un mundo de gente sana y de gente feliz. Me gustó esa respuesta. Juanita, si tuvieras oportunidad de tener una máquina que te pudiera traer algún personaje favorito a un muerto, a la vida y conversar con él, ¿a qué personaje te gustaría traer para conversar con él o con ella? Mm, ahora sí que me la pusiste muy difícil porque admiro a mucha gente, pero yo creo que una de las gentes de las que admiro muchísimo es a, a Einstein. Okay. Ese es por un lado. Y el otro que vas a decir, pero sí me encantaría porque es un ser... Pues para muchos, y respeto, es un ser religioso, pero para mí es no solo es un ser religioso, sino es un ser mítico que me encantaría, que es Jesús. ¿no? Oh, muy bien. Muy bien. Por último, prima. Imagínate que hay una conflagración en tu casa, se está incendiando. Ya sacaste a tus seres queridos, a, a tu marido, a tus mascotas. Ya tienes a todos los que quieres mucho, mucho, mucho en protección allá afuera. Ya están protegidos. El incendio todavía no es una conflagración total. Y el incendio te da la oportunidad de regresar por algo que tú dejaste en tu casa que no quieres dejar. ¿Por qué regresarías, Juanita? Por mis libros por los libros que te digo, que, que me encanta y que leo una y otra vez. Hay una expresión que ocupó Benedetti y que se ha musicalizado. Tú, junto conmigo y con otros, vamos por la calle y somos mucho más que dos y hacemos un trabajo que este bendito país merece. El mejor esfuerzo que le podamos dar a México todavía sería insuficiente por todo lo que México nos ha regalado. Así. Muchas gracias, Juanita, por tu atención, amabilidad, generosidad, bonomía, simpatía en esta charla que me encantó, de veras me encantó. Por favor, no dudes nunca lo importante que tú eres, no solo para mí, sino para cientos de familias que en algún punto van a estar contigo preguntándote cómo va su paciente. Muchas sí. gracias, prima. Gracias a ti por la invitación, yo también he estado muy contenta, no solo me ha gustado mucho, me la he pasado muy bien, muy divertida y sobre todo feliz de poder este, estar contigo en esta, en esta plática y haber esta, coincidido contigo en toda esta, esta vida que hemos tenido juntos de luchar por los pacientes. Gracias Muchas gracias, Juanita. Por favor, extiéndele el más caluroso abrazo a tu mami, a tus hermanos, a tus nietecitas cuando vayas a Londres, a tu hija, pero por lo pronto a través de una videoconferencia, diles que les mando un saludo enorme, enorme, enorme y coméntale a tu hija, ¿qué edades tienen tus nietas? Siete la mayor. Y es linda, es muy lectora le encanta leer, le encanta leer libros de fantasía de Harry Potter y te platicas, aunque tiene siete años y este le encanta la actuación, le gusta que le platique de mis pacientes a pesar de que tiene platícame, cómo ves y la de cinco es más chiquita esa es, es más calladita, es muy buena para construir cosas, pero a la grande es como muy parecida a mí es, y muy platicadora y se interesa en todo lo que hago linda, por favor coméntale a tu hija, de los cero a los cinco debe ser su protectora, de los cinco a los diez, su ídolo, de los diez a los quince, su ejemplo, y de los quince en adelante, su mejor amiga. Claro, claro. Que Te sí. quiero Juanita Navarrete Martínez mucho, espero que tu vida sea plena, grata, y sobre todo, llena de la compañía de la gente que más quieres y que en algún punto vas a poder volver a ir a ver. Claro, pues igualmente David, un abrazote muy con todo mi cariño para ti, para la encantadora de Celia, que es una mujer encantadora, y para tus hijos que también quiero mucho. ¿eh? Por favor, un abrazo muy grande. Muchas gracias Juanita, que Dios te bendiga, que estés bien, un abrazo para todos. En igualmente. cinco segundos, corto la comunicación, prima. Muy bien, perfecto. Un abrazo y un beso. Gracias, Juanita. Muchas gracias. Gracias. gracias. Hasta luego. Bye, bye. bye.